No, hoy en tutoriales de todo, hoy les enseñaremos lo siguiente: a cómo dibujar algunos personajes por nuestros compañeros Johnny, el Cristo y Ivo. Bueno, y ahora, como nuestras. Bueno, nos lo explicaron, hoy les enseñaremos a hacer unos dibujos. Espero les guste nos Bueno, explique. hoy le, le, bueno, les enseñaré cómo hacer el dibujo. Empecemos. Chi, chi, chi, no, es no. El que No <risa> es lo que parece. Ah, <risa> no, creo que sí es lo que parece. Rápido, güey. Bueno, aquí terminó el dibujo. Pasemos al siguiente. Ah, hola. Me toca hacer el dibujo. Este, él será algo sencillo. Adelante. Pues, Empezamos con una rayita aquí, otra rayita acá, otra por aquí. Aquí, este por acá. otra por aquí, otra por acá, aguantale, y otra por aquí otra por aquí otra por aquí aquí, aquí, aquí, aquí no cuello wey y aquí, aquí, aquí este, este pues, aquí, aquí y... Eh, eh, eh. Le de man. Te faltó con pijama. Lenderman. Oh, le salió un ojo. Oh, oh, oh. Espera, espera, me falta uno, me falta uno, me faltó. Goku se parece de indios. En los videos de los videos. <risa> Te faltan los ojos, cabrón. o está chino. <risa> es que está bloqueado ¿Qué? ¿Eh? <risa> Buenas noches, ahora les enseñaré el tercer video de este tutorial. Observen. Ay, ya. Bye, bye. Haremos a Nainibu. <risa> Te dio presentado por Juguitos Kids. Gracias, es un placer. Espero que les haya agradado, si no me vale. ¡Juguitos Kids! La única con azúcar y sus ingredientes naturales. ¡Kids! Y Mark. Bueno, esto fue todo por el tutorial de hoy de cómo hacer dibujos. Espero que les haya gustado. ¡Kids! Visiten Facebook en Facebook.com, arroba Facebook.com.mx Facebook. ¡Kids! Gracias. Con sus únicos y dos deliciosos sabores. Piña colada. Y sabor... ¡Uva! Uh, uh, uh. ¡Kids!